Pues bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Lulu. Pues buenas tardes eh, a todas, a todos los que los que están aquí. Y bueno, pues a, a muchos no nos conocemos o casi de los que están creo que no. Mm, eh, bueno, y contarles también, bueno, antes que nada aprovechar el espacio de inicio del taller, eh, agradeciendo a, a Ojo de Agua, a Tona, que me invitó me invitó a esta experiencia que la verdad estoy muy emocionada aunque también muy nerviosa porque van a ver por qué por muchas razones y una de ellas bueno es que aunque estamos vamos a hablar de práctica pues también vamos a hablar de, de ideas y, y ahí es donde ver y de prácticas no prácticas en todos los sentidos entonces eh, bueno, pues eso, compartirles eso. Eh, ahorita les voy a presentar quién soy yo un poco. Yo les eh, hablo y estoy desde Oaxaca, en el Valle de Etla. Es una región cerca de la capital, en una comunidad que se llama Tierra y Libertad. Eh, les voy a platicar un poco de mí y luego les digo por qué. <ríe> bueno, ahí está un poco, ¿no? Soy etnóloga, eh, tengo estudios en, en, en desarrollo rural por la UAM, He trabajado mucho temas de salud colectiva y derecho a la salud. He sido docente en varias universidades de, del sur de México, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla. Eh, también, bueno, actualmente soy profesora también desde Economía Solidaria, eh, en la licenciatura en línea de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Y he sido también, bueno, desde el 2008 y, sí, 2008, soy parte del Movimiento de Salud de los Pueblos, que a lo mejor algunos de Centroamérica han escuchado por ahí el trabajo de Están en todos los países. He sido miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, he sido también fundadora y socia del Mercadito Alternativo de Economía Solidaria, donde se trabaja con una moneda comunitaria. Y soy autora de un libro que es producto de mi tesis de investigación de, en etnología que se llama Los Chimalapas, Conflicto, Identidades y la Defensa del Territorio. Publicado eh, a, por el gobierno del estado de Oaxaca a través de un concurso de investigaciones que hace cada año. Eh, y bueno, desde el 2016, eh, soy parte de un espacio colectivo que se llama Cooperativa Semillas que es un proyecto, ya le llamo, es un proyecto de vida, de salud colectiva, economía solidaria y buen vivir, que está aquí en la comunidad de Tierra y Libertad. Y, bueno, soy veracruzana, serrana, soy mamá de Camila, soy bailadora porque me encanta el son jarocho, soy panadera, en este espacio de Cooperativas Semillas me, mi trabajo es hacer pan, soy panadera, me encanta la bicicleta como forma no solo de ejercicio y condicionamiento físico, sino como una práctica de libertad, como todas las demás. Hago productos medicinales, me, me encantan las plantas medicinales y todas. Crio pollos y soy investigadora. Esto se los comparto, no por el tema de, de currículum académico, sino para que un poco sepan desde dónde hablo, desde dónde voy a compartir lo que, pues lo que vamos a trabajar. Eh, durante todo este taller, ¿no? Que va a durar prácticamente todo, pues todo, todo el seminario, <risa> eh, que bueno, es decir que el seminario es, bueno, como ahí dice, ¿no? Es la séptima edición y en esta ocasión, pues va a funcionar por estas cuestiones virtuales y, y todo esto este, de la pandemia, eh, pues como también un diplomado, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener una combinación. Eh, me, me gustaría, bueno, van a decir que bueno, es taller de práctica, claro, pero eh, en la práctica esta introducción y esta sesión es con la intención de contextualizar no la práctica y no vamos a trabajar con, con propuestas que bueno, ya van a ver y vamos a estar trabajando durante el taller eh, que bueno, se plantean un poco más, eh, trabajar desde la práctica, ¿no? Desde, desde lo que hacemos entonces bueno eh, me voy a retomar un poco un contexto por eso les voy a contar desde dónde yo voy a hablar desde cuál es mi concepción propia en este tema marco del de este diplomado que es la, el giro de colonial o la de colonialidad y voy a aquí solamente voy a hacer como un ya ustedes lo han completado ya he visto las reuniones pasadas y va a ser tema de trabajo con los otros módulos entender todos estos procesos de dominación, ¿no? Y que hemos, y que, bueno, hemos identificado como capitalismo, imperialismo, colonialismo, colonización y todos estos conceptos que van a estar trabajando con, con los otros este, facilitadores de módulos. Eh, pero bueno, yo les doy aquí el contexto de, de, del taller de, de mi visión de lo que es esto del giro de colonial y, y bueno, el poder de la dominación que, que ya en la sesión que tuvieron con Gabriel en parte fueron profundizando, es para mí el poder político, ¿no? De la dominación vamos a hablar, es la plutocracia, la partidocracia, la simulación de democracia, el poder militar y el Estado, ¿No? O sea, Para mí eh, eh, sí es muy claro que, que, que estamos viviendo producto de toda esa historia de dominación, una forma de organización política que es el Estado. ¿No? El Estado en crisis que además está derrumbando porque la última versión o lo que prometió el origen del Estado fue ese estado de, bien, de bienestar, ¿no? salud para todos, trabajo para todos, eh, seguridad social y... Y un montón de conceptos, claro, porque junto con ese concepto fue el de nación, ¿no? Símbolos, patrios, himnos, banderas, en fin, todo eso que nos ha hecho justamente, esa es nuestra parte de la historia de esa colonialidad, ¿no? Que hemos creído pertenecer o de, hasta ya defendemos ser parte de esta nación, ¿no? Como parte de nuestra identidad. Bueno, un poder económico basado principalmente... Para mí en lo corporativo, eh, lo corporativo entiéndase como toda esta situación que hay en todos los sentidos sobre los territorios que se, que se está hablando mucho, ¿no? y que conocen bastante, un poder económico depredador de la naturaleza y de la vida. ¿no? Formas de producción capitalista, por otro lado, ¿no? que va junto con pegado pero bueno, que, que, que tiene obviamente sus dos caminos por los que ejerce ese poder económico, ¿no? Entonces, la, el, la forma de producción capitalista, que está un poco descrita en algunos conceptos como la usura, la ganancia, la competencia, la acumulación, y que lo vemos eh, en, la, en muchos aspectos de la vida cotidiana, entre ellas las más importantes, la alimentación y la salud. El poder social, eh, Pasado, pues principalmente, para mí digo, yo, esto es un diagnóstico propio como resumen, sé que la lista son todos tenemos esos diagnósticos como muy a la mano, ¿no? De todo lo, lo, lo que ha producido esta forma histórica de, de producción y de economía. Entonces, bueno, en el poder social, pues cómo se ha ejercido oprimiendo, ¿no? Esta esclavitud moderna, pues asumida que le llaman así, ¿por qué? Pues porque ya no es la esclavitud con grilletes y con cadenas, ¿no? Es la esclavitud de los trabajadores que van para ganar un dinero y que venden su fuerza de trabajo, así sea un albañil y así sea como como alguna vez me dijo un académico con doctorado o como obrero calificado, ¿no? Entonces, y control social desde todas las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hay a nivel social? Pues enfermos enfermos, y no solo de, del virus de ahora, ¿no? Enfermos de, de, desde hace mucho que este virus. Estrés, contaminación, que ya pues también han, han, bueno, todo eso obvio que tiene como todas unas, ra, unas ramotas de, de, de frutos podridos. Y el miedo, ¿no? Es básicamente como en general englobando para mí, ¿no? Todo. El miedo, que es... Y que esa sí es actualmente la forma que estamos viviendo, ¿no? A través del miedo y del control de ese miedo que nos provoca. Entonces, eh, por el tema que nos ocupa, resaltar que, que también la ciencia está en crisis, ¿no? Y desde hace mucho se habla de esta crisis del método científico, de, de la ciencia, ¿no? En muchos sentidos en las ciencias sociales, pues, pues un paradigma, batalla de paradigmas, de ideas, ¿no?, pero solo a nivel de ideas conceptuales, de dogmas, de, de, de una producción del conocimiento, que sé que más adelante vamos a ver un poco sus características, ¿no?, y que tiene que ver con la metodología que vamos a usar en el taller. Otra cuestión que, que resalto en todo este contexto, además de que hay una, una crisis bastante fuerte en, en la ciencia, en las formas de pensar y de producir conocimiento social, es la mercantilización de la vida. Es decir, eh, que más adelante lo vamos a ver, eh, la mercantilización de la vida entendido como problema, ¿por qué? Porque el dinero es el fin para ahora, para todo el mundo, ¿no? De hecho, muchas de las concepciones que hacemos de pobreza es en base a, a una forma de consumo, ¿no? Entonces, hay una mercantilización de la cultura, de la alimentación, de la salud, del trabajo, del activismo, de la academia, de todo. ¿Por qué? Porque todo se le ha dado un valor económico en dinero, no, no en otro sentido, no de la vida, no de satisfacer necesidades de la gente ni de los colectivos, ¿no? sino el dinero por el dinero y, y la oferta y, la, y todas estas cuestiones. ¿no? Entonces, ese siento que es un gran problema de origen de todo, todos los problemas que van a estar analizando y viendo y que, pues, yo sé que por sus prácticas también son temas que han estado siempre trabajando, ¿no? Y... Muchos problemas que a nivel de la realidad social son las que vamos a estar y son las que hemos dado cuenta y que vemos y que muchas veces son los que hacemos desde nuestros medios de, de producción de, de, de comunicación como ustedes. ¿no? Bueno, pues rápidamente aquí es, es esto, ¿no? Como decir, esto es un poco la, la historicidad de eso que ahora vamos a llamar giro de colonial o de coloniali colonialidad. Y es un poco para, para bueno, eh, para plantear que, bueno, no, no estamos empezando de ceros con, con estos nuevos o, o recientes autores, ideólogos de, de este pensamiento, sino que incluso ellos van recuperando toda esta historicidad de momentos históricos, es decir, 300, 300 siglos, 200 siglos, 100 siglos, de... Pues desde que existe el imperialismo, es decir, la apropiación y dominación de territorios, pues estamos hablando de, de, colon, de colonialismo, por ejemplo, ¿no? que en algún momento se llamó imperialismo. Entonces, resaltarlo porque eh, eh, pues a veces parece que, que volvemos a empezar de, de cero cuando nos planteamos los problemas, cuando nos planteamos las formas, cuando nos planteamos los análisis, y no, entonces... Sí, ¿no? Es importante, sí, sistematizar, que a lo mejor creo que es lo que han hecho los nuevos o los recientes ideólogos, este concepto, ¿no? Que van sistematizando todas unas formas diferentes de pensamiento de acuerdo a cómo han sido las condiciones, ¿no? Condiciones materiales, que es básicamente lo, en lo que se basa todo, todo este análisis, ¿no? Entonces, bueno... Eh, pues eso, decir que, que en América Latina hemos vivido eh, transformaciones pues, desde las luchas por la independencia, ¿no? por, por la liberación de las colonias, eh, después este siglo XX, pues, las luchas en África y con Franz Fanon, que pues, hay, por ahí yo creo que van a tocar justo con, con Gabriel y que, y, y que bueno, si no de todos modos yo voy a a compartir con, con la plataforma con ojo de agua pues una serie como de videos de, de lecturas para quienes estén interesados en, en estos temas para que profundicen porque pues obvio que no es el taller no es el en sí el tema de esto pero este es mi contexto este es mi antecedente histórico de mi trabajo incluso de mi incluso de mi investigación de tesis desde ese tiempo no entonces sí creo que es muy importante para lo que vamos a hacer después y bueno, eso, decir que bueno, tenemos toda una, una eh, desde los 60, 70, las liberaciones, las luchas por la liberación, que pues no solo han sido luchas, ¿no? la, aquí por eso los ejemplos, sino que por, eh, han sido, han producido conocimiento, ha sido gente que, que ha analizado la realidad social, la, el colonialismo, ha, ha sido parte de los frentes de liberación, ¿no? Eh, entonces bueno, es gente que ha aportado al conocimiento social, a la crítica, ¿no? al análisis del colonialismo, como Franz Fan, una Miguel Cabral y, bueno, otros en América Latina. ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es un, eh, para desde los setentas también, ahí tienen una lectura, pues, un poco pues, emblemática y una de muchas ¿no? que les dejo, que, porque ha sido muchos, muchos estudios que han siempre cuestionado y replanteado ¿no? Y, y criticado esta visión occidental, hegemónica, dominante, este, eh, en fin, ¿no? Y, y sobre todo la otra parte que vamos a ver en este diplomado, y que de eso es lo que trata un poco el tema, que no solo ha sido la parte del poder eh, violento quizá, o de, de, este, político, sino también cultural, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante que sé, vamos a retomar después porque es muy importante, siento esto también, porque de repente al pensar que volvemos a empezar o volvemos a analizar las cosas, eh, pues a lo mejor no avanzamos hacia propuestas, hacia opciones, hacia posibilidades. Y pues eso es de lo que se trata un poco acá, ¿no? Como tener estos referentes para, pues para avanzar en la búsqueda, ¿no? pues ya no como de estar analizando los problemas que son los mismos desde hace verán muchos siglos, ¿no? La opresión, el capitalismo. E incluso les aviso, eh, una de las actividades que hay que hacer estas dos semanas es ver unos videos, ¿no? Donde a mí me gustan mucho porque son muy claros, no hay que leer y, y son además muy buenas producciones. Donde plasmamos en diferente temporalidad o tiempo o historia, y parte de la historia planteamos como la situación que ha vivido la gente, ¿no? Sobre todo en América Latina. Eh, hay videos sugeridos de que, pues hay uno hasta el 2017 o 7, no me acuerdo, bueno, pues de cómo el Estado se ha compartido además un fascismo, ¿no? Como en una dictadura, en fin, ahí se los, se los aviso porque ahí, ahí van a estar. Y bueno... Eh, bueno, y finalmente el giro de colonial, que retomo a un, a, a un este, pensador de, la, acá de Latinoamérica, es la apertura y la libertad del pensamiento de formas de vida otras, economías otras, teorías políticas otras, de la colonialidad del ser y del saber, el, de, el desprendimiento de la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado a la retórica de la democracia. Bueno, esta es una definición, puse esta parte de críticas otras, porque eh, tenemos que, que bueno, y lo vamos a hacer en el taller, eh, a veces son como el discurso y suena muy bonito, pero tenemos que entender cómo vamos a construir esas economías otras, cómo vamos a hacer esas teorías y esa vida otra, ¿no? no, no o sea, analizarlo sí, eh, proponer también, pero la acción es la que es muy importante también, ¿no? Eh, bueno, eh, esto lo puse a propósito un poco de la discusión que escuché en la sesión pasada y bueno, para mí sí, la colonialidad es esa, dice, ay, yo no me acuerdo qué autor dice que la, la colonialidad es la parte oscura de la modernidad, efectivamente, o sea, van juntos, ¿no? van juntos con pegados, de desarrollo, modernidad, capitalismo. Solo que, bueno, obviamente en diferentes momentos, ¿no? O sea, la modernidad empieza de la revolución industrial para acá y el capitalismo se dice que está desde hace 500 años. En fin, o sea, pero de que va junto al día de hoy es parte de nuestra historicidad, es decir, de nuestro presente, pues sí, ¿no? Y es parte de lo que hay que identificar muy importante a la hora, eh, pues, de analizar, de, de ver nuestra práctica, de analizar el contexto donde estamos haciendo nuestra práctica. Entonces, sus diferentes dimensiones que, que retomo de los, de los este, intelectuales que están hablando de giro de colonial, que es lo que yo retomo, que me parece como que han logrado sintetizar, es estas tres como columnas de, o bueno, como la quieran ver, de la colonialidad del poder, colonialidad del ser y la colonialidad del saber. Es decir, en esos tres grandes ámbitos, que más ahorita vamos a ver, es donde está nuestro trabajo de aquello que llamamos o queremos la, como decolonialidad y que anteriormente se llamó, o, o yo la sigo llamando ¿no? como libertad, liberación, emancipación, pero que tiene que ver con eso, no con una libertad del ser. ¿Y para qué? Pues para vivir bien, no para vivir felices, para vivir como queramos. Y esas son otras cuestiones que también habría después más adelante que plantearse, ¿no? Entonces, bueno, hay un ejemplo de... Bueno, la colonialidad presente, es decir, lo, lo, somos producto de esto, ¿no? El presente es todo esto que es histórico, ¿no? Estas categorías. Una cosa importante que quiero resaltar para, pues, para la discusión que van a tener justo en los siguientes módulos es que esta, esta modernidad, ¿no? Que ha justificado el desarrollo, el progreso y todas estas cosas, justo lo que ha hecho es ser producente de conceptos, de categorías, de dicotomías, que finalmente son los que nos han hecho como estar divididos, ¿no? Y estar hasta en contraposición muchas veces, ¿no? Peleando incluso personas con personas de esta, esta división y esta dicotomización y jerarquización como estas. Que pongo un ejemplo, pero todas podríamos alargar esta lista un montón y que no solo tiene que ver con el nacimiento de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Creo, bueno, o que han venido siendo parte de un, desde las conquistas, ¿no? La, la, la colonización, el... Eh, las dicotomías y las diferencias entre creer que la gente era lógica, ahora prelógica, ¿no? Con alma, sin alma, naturaleza, cultura, civilización, barbar, progreso, desarrollo, sujeto, objeto, ciencia, mito, arte, artesanía, todas. Si se fijan, hay unas que hasta la actualidad estamos a veces reproduciendo y hasta de un bando, ¿no? <ríe> bueno, lenguas, dialectos, ¿no? Como en todo. En todo el pensamiento, en todo lo que nos han ens enseñado, están estas dicotomías ahí, ¿no? Están están, está estos conceptos que se han construido desde otro lugar y justo desde esa colonialidad del poder, ¿no? Y ahí entra, pues, to eh, bueno, todos los... basado en, en, la, en, en lo físico, en la etnia, en la raza, que bueno, no sé si es raza, pero eh, eso... Y hay unas categorías, por ejemplo, muy recientes que yo, bueno, las pongo acá porque me parece que son de las primeras que deberíamos estar cuestionándonos, reconceptualizando, criticando, y más desde esta perspectiva, pues, de colonial, ¿no? Que es, por ejemplo, el concepto de indígena, ¿no? Que, pues es evidente y ha sido documentado antes de toda esta teoría de colonial, que es un concepto racista, ¿no? Y que además, ¿qué pasa? Pues que nos homogeniza a todas las poblaciones nativas, ¿no? y, y culturales, cuando deberían, pues, llamarse, no sé, como cada pueblo. O bueno, hay un concepto que ahora es mejor como el de originarios y que ha respondido, ¿no? Como a los movimientos también de luchas de los pueblos. Se quedó pegada, hola. Hola, Eliana se quedó, se cortó un momentito. ¿Me cortó o alguien habla eh, eh, Cortaste hace 20 segundos, lo que has dicho hace 20 segundos. Este, ah, lo pero que ah, por eso alguien dijo hola. Bueno, sí. Resume que estas son algunas de las dicotomías y conceptos que habría que tener presente, ¿no? En nuestra, porque eh, son conceptos, te digo, que que han, que han estado permeando, ¿no? Nuestra forma de pensamiento y, por tanto, de, de relacionarnos, ¿no? O de ser. Entonces, bueno, esas. Eh, Bueno, y aquí un poco de estos estos estos tres líneas de trabajo, que es las que vamos a intentar además, bueno, líneas de análisis, ¿no? Que propone esta. Este, esta propuesta del giro de colonial y que a mí me ayuda un poco para entender la práctica, no es que es estas no, que es dimensión de la colonialidad del poder y que, bueno, ya les dije, ¿no? eh, una de las cosas que creo que estamos viviendo situaciones es esa, ¿no? el Estado. Es decir, que todo ha, ha al día de hoy, devenido en, en un Estado, no, un, alguna vez nos sentimos parte o algunos todavía, <risa> algunos ya hemos existido, pero con todo esto, ¿no? Monopolio de la violencia, control militar, aparatos ideológicos del Estado, es decir, una misma educación para todos, una misma salud para todos, una forma de pensar, universidad, de investigación para todos, y en fin, todo eso que ya también, eh, pues además van a profundizar muchísimo los módulos y, pues después, para también desde la, a la práctica ir como, pues en ese diálogo y enriquecimiento, ¿no? Sobre todo, entonces, dimensiones de la colonialidad del saber. Eh, eh, esto es muy importante porque trata un poco, marco, es el marco, es la práctica donde vamos a estar nosotros trabajando, que es en esta dimensión ¿no? de la colonialidad del saber. Entender que, que, bueno, todo lo que sabemos, todo lo que nos han dicho, todo lo que conocemos para vivir, para atendernos en salud, para educarnos, para alimentarnos, para relacionarnos, pues ha sido producto de esta colonialidad del saber muchas veces, ¿no? Por eso más adelante vamos a ver qué implica pensar de colonial, ¿no? No crean que solo es la, eh, una, entender una teoría y ya. Entonces, bueno, este es un poco de las características, esta división de objeto-sujeto, ¿no? De que somos objeto, falta de pues, la afectividad, del amor, de, de los sentimientos, en toda este, esta práctica del aprendizaje, del saber epistemologías definitivamente de la dominación, ¿no? que han reproducido la dominación de un conocimiento sobre otro como la salud, de la educación homogenizadora del Estado sobre los saberes y conocimientos comunitarios y todo eso que ustedes pues, seguramente tienen ya su gran lista. ¿no? Y pues esta parte, ¿no? también dicotomías entre el trabajo manual, el trabajo eh, intelectual y también el trabajo artesanal, el trabajo industrial que han marcado… En mucho la vida de no, nuestra vida. <risa> la colonialidad del ser. Bueno, esto, pues aquí, ¿no? Contradicciones entre libertad, emancipación, autonomía. O sea, wow, pues súper, súper eh, controlados en nuestras formas de ser, de pensar, de sentir, ¿no? Donde, ¿qué pasa? Que es algo que yo creo que nadie va a negar, ¿no? Porque la idea aquí es poner elementos para analizar, ¿no? Y, y no estoy diciendo. La verdad, estoy compartiendo lo que, lo que yo este, pues analizo considero de la realidad social. Entonces, si sí, algo no, creo que nadie va a negar es esta parte ¿no? como afectiva, eh, emocional, eh, de vida más allá de lo físico, ¿no? de, de, de las subjetividades no que entra ahí como en ese tema de la subjetividad, los afectos las vivencias, las experiencias, pues todo eso ha quedado sumido en una forma de decirnos cómo debemos ser, ¿no? Y hay una, una particularidad, bueno, que yo estudio mucho esa parte por ver, pues sobre todo me preocupa mi hija tiene 16 y, y es de esa parte de educativa y de jóvenes, ¿no? Entender que muchas veces eh, hay un gran cambio a esa edad, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué quieres ser? ¿De grande? <risa> bueno, tal, ¿no? Y, y entonces los adultos o esta forma de pensar desde esta colonialidad del ser dicen, eh, sí, pero eso no te va a dejar dinero, o sea, todo está evaluado no en lo que eh, la persona quiera crear, ser e investigar por naturaleza, sino ya debe estar determinado por una condición económica, ¿no? De, tienes que estudiar lo que te va a hacer ganar dinero, ¿no? Tienes que estudiar lo que te va a hacer tener esto ya también muchos ya sé que lo, lo saben, lo ¿no? conocen, y a eso vamos a estar refiriéndonos, a esa dimensión de la colonialidad del ser, ¿no? Con todas esas cosas. Y es importante tenerlo así como bien desmembradito porque a la hora de analizar las realidades, a la hora de decir qué problema está, ¿no? Como estamos viendo bajo lentes que nos ponen de otro lado, ¿no? O la academia, o la financiadora. La, pero no estamos viendo realmente cómo nosotros mismos o nosotras mismas estamos eh, pensando y en, esa, en esa, y en ese sentido eh, actuando, coherentemente o incoherentemente. Entonces, bueno, esas son algunas de las dimensiones de la colonialidad del ser. Y bueno, esta parte es porque viene ahí en el, la presentación, es un esquema teórico, bueno esto y lo van a tener yo lo puse así porque porque estos discursos o esto que estamos llamando discursivamente ahora colonialidad saber y que bueno hemos identificado algunas ¿no? como cuestiones más aterrizadas materialmente no en nuestra vida incluso cotidiana eh, y que vamos a tratar de, de estar viendo dentro de todo este taller porque bueno, yo le llamo a este ejercicio que también lo estamos haciendo desde nuestro espacio de Cooperativas Semillas, que es un taller artesanal, pues este también es parte de ese taller, ¿no? Estamos como en un taller artesanal del pensamiento, donde no vamos a estar recibiendo como, como teorías, ¿no? Sino vamos a estar analizándonos, ¿no? Y, y para eso, pues obvio, necesitamos una metodología que de eso trata este taller. Y este es un esquema muy, muy, muy esquema metodológico, ¿no? Donde tenemos aquí estos ejes de la colonialidad como marco teórico, digamos, pero con sus antecedentes históricos y políticos, económicos que ya vimos y que van a estar viendo con, con todo el módulo de, de Gabriel. Y nos vamos a centrar en estos que parecen conceptos, pero que los vamos a estar revisando desde nuestra práctica, ¿no? Estas formas de colonialidades tienen que ver con las identidades que tenemos, que somos, ¿no? De ahí que les dijera quién soy, qué hago, qué, ¿no? Y bueno, me falta decir a qué, a qué grupo pertenezco, qué filosofía, ¿no? Pero eso, la cultura, ¿no? ¿Qué saberes, qué conocimientos, quiénes somos, qué queremos, ¿no? Y que todo va entrelazado y junto, no puede ir uno sin el otro, el territorio, ¿no? Que más ahora que está tan de moda, eh, y lo digo moda porque porque no era tan visible, pero que de hecho en mi trabajo de investigación lo hice desde hace 15 años y fue esta relación, no, la defensa del territorio, pero sabiendo quiénes somos, qué hacemos, con quiénes y así, porque si no ahora es, bueno, unos para acá, otros para allá y depende muchas muchas cosas, ¿no? como el financiamiento, como ver esto, como el otro, como la posibilidad. Entonces, bueno, vamos a estar analizando desde estos ámbitos, no, las identidades, la cultura y el territorio. Para, bueno, eso y con estas preguntas básicas, ¿no? Que, bueno, ya se irán desarrollando sobre el ejercicio. La intención que es, bueno, partir de la práctica, esto es solo una, es el contexto, pero lo demás van a hacer ustedes, ¿no? Eh, va a ser partir de la práctica que hacen, en este caso, pues son la mayoría eh, eh, comunicadores comunitarios, entonces eh, ya se les dijo también que pues, se les. Se les comentó en algún espacio de la plataforma y por la invitación que también, bueno, en algún momento tendrán que participar desde su experiencia, desde su práctica y con la práctica que realizan, sea video, sea este, radio o bueno, ahí las que ustedes hagan para que a través de eso que es el medio podamos después compartir entre todos pues este trabajo y este ejercicio como de de, es entre investigación y ahorita les presento que va a ser un ejercicio de sistematización. ¿no? Pero bueno, estos son los grandes ejes para analizar nuestra práctica, nuestra realidad, por contrarrestarla y enriquecer la teoría y luego regresar a la práctica. Es muy importante, es muy importante su participación porque, porque la realidad es lo que estamos viviendo, no es lo que nos están diciendo las teorías. Y si dejamos que nos sigan imponiendo conocimientos, teorías, visiones, conceptos, pues por eso llevamos tantos años y años que siguen siendo los mismos problemas y las mismas soluciones, ¿no? Es decir, ya es como un momento de psicosis cuando, no sé cómo le llamaban, ¿no? Cuando todos queremos el cambio, pero nadie quiere hacer nada. Entonces, creo que desde sus trabajos pueden aportar muchísimo a entender muchas de las realidades eh, sociales, pero no solo a entender y narrar que ahorita vamos a ver, sino a realmente transformar, ¿no? a realmente crear vida y crear esperanza y, y tener ¿no? otra forma de vida. Esto es lo que, bueno, perdón mi esquematismo, perdón mi, mi momento de teoría, <risa> parece teoría y aburrimiento, pero es muy importante que tengamos presente esto porque, eh, porque ¿qué pasa? Por eso digo que, que estaba muy nerviosa porque me toca hacer como, no sé, es, es, un, es un momento de crisis donde incluso nadie, nadie casi está diciendo esto ni nadie está retomando que hace falta una metodología para, para analizar nuestras realidades, para construir conocimiento, para saber cómo compartir lo que somos y nuestros abuelos fueron nuestros hijos y, y eso que nos permitía vivir. ¿Por qué? Pues por lo que les dije al principio, ¿no? La mercantilización de la vida ha hecho que muchos se queden callados, muchos sean utilitarios, esta racionalidad instrumental de la que hablaba en la sesión pasada, pues es esa, ¿no? O sea, la racionalidad instrumental, la que es útil, la que quita la historia, la que quita la creatividad, las emociones, en fin. Entonces, eh, por eso, bueno, todo este esquema es porque, eh, y bueno, este, este me ayudó al final que lo hice, que todos nos transformamos a la hora del, del proceso de enseñanza, aprendizaje. Porque creo que sí me ayudó mucho a, a, a, a este lo hice con mi tesis, pero creo que nos ayuda mucho a entender que primero necesitamos, porque de repente oigo muchos análisis, he, he estado en muchos espacios donde podemos estar volteando y poniendo al revés todo el capitalismo, todos los problemas, se vuelven a plantear este, las mismas situaciones como... Como si es estar dentro, si es estar fuera, si todo o, todo, o nada, si la mitad, si qué le concedemos, si, si quiénes somos, y si, bueno, <ríe> o qué problemas nos ha ocasionado. Y antes que eso, porque eso, eso bueno, lo van a tener en los otros módulos, ¿no? Más bien necesitamos como este ejercicio de mirar hacia adentro primero, de entender quiénes somos nosotros, ¿no? Nosotros como personas, como construcción histórica, como parte de un ser social, cultural, colectivo, reconocernos en los otros, identificarnos, reconocernos en la diferencia, pero también y, y saber que somos otros nosotros, es decir, que, que estamos con los colectivos, que que creemos, que construimos, que, que hacemos otra forma, ¿no? Porque a veces siento que estamos todos así, todo el tiempo, estos, nosotros, estos otros, nosotros enfrentándose todo el tiempo a este otro dominante, ¿no? A esta colonialidad del poder que a través de, de sus de diferentes ámbitos, sus instituciones y todo, pues trata siempre de dominar, de controlar, de oprimir. Entonces, si hacemos este ejercicio, a lo mejor, yo tengo la confianza, de que podemos enriquecer nuestra práctica, podemos ver y eh, tener, como decía Semelman, que después vamos a conocer a esos pensadores más recientes, este proyecto de futuro, ¿no? eh, idea de futuro y bueno, eh, entonces nosotros, nosotros, para construir un nosotros, nosotros, yo le puse comunidad, pero ustedes, o sea, comunidad, porque más adelante les voy a, bueno, y es la propuesta, ¿no? Y lo hemos dicho muchos y lo he escuchado aquí, que la propuesta para salir de esto o para resolver esto o para, o para dejar de ser oprimidos, pues es la construcción de comunidad, ¿no? Con muchas características, claro, no tiene que ser un, igual un, una idolatría conceptual de la comunidad, de la comunidad, y se quede ahí, ¿no? Sino desde la práctica. Porque si no, pues tampoco va a ser real nada, ni se transforma nada, ¿no? Entonces, cuando logramos reconocernos acá, reconocernos con nuestras diferencias en un... Aquí entramos todos, hombres mujeres, por ejemplo, ¿no? Este gran tema de ahora de, del género y de, de hombres contra mujeres... Bueno, perdón, por ahí ya sé que vamos a tener un módulo y qué bueno, porque es muy importante reflexionar sobre... Sobre desde dónde vienen las ideas que estamos defendiendo y las ideas que estamos imitando y materializando con nuestros otros, ¿no? Entonces, aquí entramos nosotros, nosotros, esas diversidades desde el género, la cultura y todo, ¿para que Pues para construir esa comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Pues una, una forma de vida diferente basada en la vida justamente, ¿no? Entonces, ya cada quien obviamente definirá cómo es y qué es, pero es el sentido colectivo de la vida que no solo vamos a encontrar en los pueblos originarios de América Latina, sino en el origen de la historia de la humanidad o en los mismos seres este, vivos, especies, animales eh, y que fue una gran discusión antes de volverse este conoci conocimiento racional, individualista ¿no? cuando se torna a esta versión, pero antes hubo ¿no? Toda una concepción de esa vida común, comunitaria, que los hom que hombres y mujeres somos por naturaleza cooperativos. ¿no? En fin, ese es otro tema, pero muy importante saber que no es solo algo que les toca o nos toca retomar de los pueblos, nos toca a todos como humanidad y tenemos la capacidad todos de, y todas de construir este tipo de comunidades basadas en otros principios. ¿no? Que, bueno, más adelante. Vamos a ver, entonces, cuando hacemos esto este ejercicio que va a ser de todo este tiempo reconocernos quiénes somos nosotros, entonces podremos tener más herramientas, más prácticas, ¿no? Para estar en relación con nosotros, con esos otros que nos quieren dominar, que nos quieren subajar, que nos quieran explotar, y así, en fin, así funcionaría. Y bueno, aquí, ay, déjenme ver el tiempo, así porque no quiero este, aburrirlos mucho. Yo les voy a pasar esta para que ahí mejor lo tengan. Y aquí hay algunos ejemplos muy someros de cómo, porque eso es lo importante, no es entender conceptualmente qué es la colonialidad o teóricamente y la decolonialidad y quién lo dijo y quién nací y de qué universidad. Es que, qué en la práctica nos va a implicar, ¿no? Y eh, es esto, ¿no? Que, bueno, ya se los paso para que lo lean, pero... Es un poco, son ejemplos, ¿no? Dejar de ser reproductores, es muy importante, reproductores del de sistema en, tor en todos los sentidos, desde el saber, desde el poder y desde el conocimiento. Y bueno, otra cosa muy importante es en esta discusión y en este análisis, sobre todo, que van a estar teniendo además en los otros módulos, es, es esto de... ¿Quién habla? ¿Quién dice? O sea, entender quién nos está diciendo esas categorías y esas dicotomías y y, y luego eh, nuestra práctica en donde la estamos enfocando, ¿no? Hacia dónde. Y, y además, aquí, eh, ¿nos estamos viendo a nosotros o estamos viendo a los otros? Porque ese es un problema histórico, ¿no? Y así, de lejos, ¿no? Esta, esta explicación de los otros para, para categorizarlos y sobre todo para dominarlos. Entonces, si las discusiones se dan en torno a los otros y que los otros deben de sembrar y los otros deben de recuperar y los otros, pues no es el camino. Y Franz Fanon ya ha criticado mucho esa parte de los intelectuales, por ejemplo, ¿no? De toda la intelectualidad que pues más bien reivindica el origen, ¿no? A, el retorno al origen y las costumbres y todo, cuando en realidad en los pueblos la gente sigue viviendo y con todo y la colonia, la gente siguió, siguió reproduciendo su cultura, no necesitó discursos de defensa de la cultura, entonces, ojo, ahí hay un, hay un aspecto muy importante que yo creo que pinta una raya así de podernos podernos para un lado equivocado y para otro de construcción, porque si no, nos quedamos en, en ver que los otros hagan, pero nosotros, en este capitalismo como lo han descrito desde los módulos con Gabriel y lo seguirán viendo, nos toca a todos y a todas, es decir, todas estamos oprimidas de una u otra manera y tenemos que reflexionar sobre nuestras opresiones propias de quienes hablamos y vemos a los otros, porque si no, pues ese lugar es muy fácil y muy cómodo que usan mucho los, los, los académicos por ejemplo no hablando de, de la de, de la colonialidad el saber pues es esa no pues hablamos decimos analizamos no desea ser hermano pues analizan describen y meten en conceptos que así explican la realidad y eso no es entonces bueno eh, la de colonialidad, saber, tiene que pasar, bueno, esto método científico, mercantilización de la vida, hegemonía, control de la reproducción de conocimiento, corporaciones, ¿no? Es decir, un ejemplo clarísimo. Ay, perdón. Uf, ya ven, la partidocracia, el camino del partido. Este. <risa> eh, el control de... Ay, ya este se me olvidó, pero bueno. Ah, el claro ejemplo de esta, de esta colonización del saber y del poder es esta relación no como de la producción de conocimiento a favor de las farmacéuticas, por ejemplo, no es, o de la educación y así, ¿no? Y bueno, hay otro aspecto también fundamental, porque podemos tener todo esto bien clarito, analizado, lo podemos súper explicar, ¿verdad? pero creo que el miedo, la apatía y la comodidad, no la seguridad que nos ha dado este sistema, muchos nos, nos, también nos está dejando inmóviles, y sin posibilidades, cosa que también tenemos que ¿cómo enfrentar, combatir o darnos la vuelta hacia eso. O sea, tenemos que buscar lugares de construcción, de, de esperanza, de, de horizonte, ¿no? Como dicen pues, los autores que vamos a estar trabajando. Entonces, ese, eso, más allá de que sepamos que, que la minera va a destruir vidas y que me estoy tomando un agua contaminada de, no sé, de así, de los agrotóxicos que siembran, pero si, si no superamos esto del miedo, de la apatía, de, de, del conformismo, de, de decir, bueno, pues si hago esto, esto, pues, lo, pues ¿qué voy a ganar? No voy a cambiar el mundo, ¿no? Pues como dijeron a, a la vez pasada, ¿no? O sea, obvio que no va a haber una y se acabó el capitalismo y ahora nacen. Hay que irlo construyendo, pero es posible, claro que es posible irlo construyendo. Pero es práctica, no es mental tan nada más, pero sí empieza por la mente y por el pensamiento eso también es verdad, ¿no? Eh, de hecho, aquí recuerdo, y, y, y bueno, quise buscarlo porque me gustó mucho el comentario de la compañera Wendy, que aquí está, creo, así está, en la sesión pasada. Eso es, eso es como ese comentario que hizo, ese ejemplo que dio de su vecina, que, y aquí que está me va a corregir si ¿sí? algo me faltó, si lo entendí bien pero que hace de su vecina cuando dice que no le afecta el capitalismo, algo así, que la leche que toma y que viene y así. Eso, eso es la, la, el eh, la, eh, interés, no como el, el analizar y ver nuestra realidad y qué chido que lo hayas compartido así, porque es lo que estás, lo narras es lo que estás viviendo, o sea, la gente no está hablando no, afuera, no es anticapitalista, afuera la gente está viviendo y como dicen algunos autores de este nuevo giro de colonial, ¿no? También eh, la modernidad y todo esto ha construido categorías de, de ser, ¿no? O de, de vivir y, y por eso vemos que en los pueblos claro que la gente quiere el desarrollo, claro que la gente quiere carreteras, claro que quieren no o sé sea, qué, ¿no? Entonces no es tan sencillo nada más como estarse debatiendo en ideas, es realmente cómo, para qué, a dónde vamos, esas son las, las cuestiones reales, ¿no? fundamentales para realmente lograr algo diferente y que transforme. Entonces, bueno, ya, me queda un poquito porque no quiero hacerlo muy largo y además tengo, un, bueno, al final un ejercicio. Esto, bueno, es lo mismo que les comentaba. Bueno, este es un aspecto ¿no? que nosotros desde nuestro espacio donde hacemos la vida también hemos cuestionado mucho, hemos analizado mucho ¿no? y hemos puesto en práctica formas que nos ayuden a, a, a, a por eso la, la canción del principio, que luego en la, en la grabación a tener la oportunidad de escucharla, es y, y tú qué estás haciendo, porque hay algo que también hemos perdido con toda este, esta forma de ser que es histórica, ¿no? que hemos visto es la capacidad de, de valernos por nosotros mismos, de ser autosuficientes, no creativos, felices, así, todo. La, cuando hablamos de mercantilización de la vida, es todo, y más en las ciudades, ¿no? Afortunadamente, no todos, hay, no, hay, hay un mundo infinito fuera de estas categorías de pobreza, de ruralidad, de campesinado, de, de indígenas. Afortuna, porque he tenido la fortuna de darme cuenta de todo ese mundo maravilloso que sigue la gente viviendo con sus vacas, con, sembrando su maíz, intercambiando, sin, ¿no? <ríe> sin sentirse pobres, por ejemplo, sin sentirse, ¿no? Como, incluso sin decir que son indígenas. Eso se construye desde el otro, que están mirando de fuera, <ríe> porque adentro además serán mijas o serán, o no serán, no se, no se nombran. ¿no? Eso es muy importante considerar aquí porque. Porque no es caer en lo mismo en las categorías y ver qué voy a hacer para... para ah, bueno, en este diploma voy a analizar mis... Ah, si yo trabajo con el DIG, no sé y reproducir, reproducir y describir. No, aquí es muy importante algo, compañeras y compañeros. Algo que, que bueno, ya al final es lo que vamos a ver de la, de la forma de pensar que tenemos. no Tenemos un sistema de educación que nos ha dominado y nos ha hecho pensar de una manera. Y la manera en que nos ha hecho pensar es no pensar. <risa> o sea... Nos ha dado todo, las respuestas, ¿no? Nos ha dicho cómo ser, qué hacer, qué es el conocimiento y todo. Entonces, que nosotros copiamos, pegamos, ¿no? Que es lo que hace la escuela, por lo menos en México y en América Latina, por lo menos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de, pues, estar reflexionando. Y finalmente, y solo a manera de, pues aquí, de, de, de aterrizaje, de aterrizaje a lo mejor forzoso para muchos, espero que no que sigan por ahí, <ríe> y es que, afortunadamente, y, y, y que en América Latina ha sido un país y será siendo un país de creación, de liberación, de, de propuestas, de, de, de muchas, ¿no? Entonces, aquí voy a recuperar y vamos a estar trabajando con, con estas metodologías basadas en estos este, autores y pensadores y practicantes eh, de... De la, de, de la liberación ¿no? de propuestas, es decir, a lo largo de, de todo esto que vimos contexto histórico así como ha habido colonización dominación, también ha habido resistencia, pero no la resistencia de ir a una marcha, no la resistencia de, de llamar movimiento social a una marcha no, no? la resistencia de incluso de estar en, en los procesos de liberación con armas, ¿no? Como Franz Fanon, como Amílcar Cabral, como elche Che Guevara, que bueno, ahí también tienen su película, de su recorrido por América Latina. Y bueno, Pablo Freire, que muchos seguro conocen porque ha sido, bueno, un eje fundamental en todo el trabajo, sobre todo en las organizaciones, con sus, pues, ¿qué? Pedro, sus propuestas, sus libros, pedagogía del oprimido, alfabetización crítica, en fin, ¿no? Y, bueno, centrarme en este, porque nos compete, ¿no? Un poco porque la educación popular, pues igual, no es para, pues no es para los otros, no es para los que no tuvieron acceso a la educación, no nada más, es, ¿por qué? Pues porque no se trata de acceso de institución, se trata de forma de pensar, entonces cuando hablamos de forma de pensar que nos que, y luego que eso nos marca cómo vamos a hacer no y qué vamos a hacer pues ahí, estamos, ¿no? ahí está un origen de los problemas la educación entonces y esto lo falta un poco para para que también los compañeras que estén o que estén ahora los compañeros entender bajo estos principios a qué se refería Freire digo muchos ya sé que saben pero por si acaso hay alguien que a lo mejor no lo conoce pero la educación popular es el bancarias es la que recibimos, ¿no? La que recibimos de la institución del Estado y la que nos da, nos llena como un bote de basura en la cabeza y nos hace, este, nos da conocimientos para repetir, para luego escribir, para no pensar y en fin, ¿no? Y toda esta modalidad de la escuela institucionalizada que, bueno, también hay muchas, muchas críticas además de Freire. Entonces, eh, diferente a la educación bancaria, pues es la educación de la pregunta, de la construcción colectiva, de la enseñanza colectiva, de que nadie sabe todo, de que no hay jerarquías, ¿no? Y de una, una educación liberadora, ¿no? Que nos enseña a pensar, a leer la realidad, a analizarla, en fin, muchos, muchos, mucho trabajo que de ahí, pues yo sé que muchos, ha influido muchísimo el trabajo comunitario. Entonces, pues, eso, vamos a, este es su primer libro y este es su último, Pedagogía de la Esperanza, ¿no? Que él insiste al final, como los tres autores que vamos a analizar y que les estoy presentando, en que el trabajo social que hacemos y en el trabajo de investigación que hacemos para hacer ese trabajo social, debe, debe de, debemos encontrar siempre la esperanza, ¿no? Esto lo comparto porque sé que ustedes no solo son productores de sus producciones, la redundancia, sino que sus producciones, al ser un medio, pues es que tratan a nivel comunitario ¿no? de, de plasmar, de comentar, de analizar, de proponer ¿no? pues cuestiones que tienen que ver con las realidades sociales. Entonces... Ahí es donde también está nuestro análisis, nuestra reflexión de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si, si es coherente como lo pensamos en la idea, ¿no? Y si es coherente como esperamos, ¿no? Para que, que, que ayude, que sea útil, que transforme, que libere, ¿no? Que cambie. Y eso, eso es la parte que vamos a estar haciendo. Bueno, y en este tema de la educación bancaria voy a aprovechar de una vez. Aquí es el, el asunto de entender que, bueno, ahorita me desplayé hablando porque a lo mejor me distraía, pero ya voy a acabar, eh, es la participación. Eh, este esto trabajo que iniciamos, que tenemos la oportunidad, pues verlo así como oportunidad y, y que no lo vea así, pues que hable ahora o calle para siempre, pero que sí eh, en, este, en este mismo marco no de esa decolonialidad, de ese análisis, de esa participación, eh, sepamos que... Eh, pues que estamos construyendo en colectivo, ¿no? Que no es yo que voy a dar el taller y voy a decir que se va a hacer, sino que vamos a construirlo porque todas sus aportaciones van a construir algo diferente, algo nuevo que incluso necesite la política pública en comunicación o el trabajo en comunicación o el trabajo en muchos temas que ustedes abordan. Porque creo que muchos, en muchos ámbitos, este, eh, ahorita a nivel general, ¿no? Estamos reproduciendo como, como, incluso, al trabajar temas de pobreza, temas de enfermedades, estamos reproduciendo un sistema porque estamos trabajando en función de sus conceptos, de sus juicios, de sus análisis, y que a veces son contrasentidos, ¿no? O, o son opresores en muchos sentidos también. Entonces, bueno, pues, eh, con estas teorías, ¿no? Bueno, y estas propuestas prácticas de la educación popular, y de eh, la investigación acción participativa de este colombiano, ¿no? Que fue colombiano, Pablo Freire, pues era brasileño. Vamos a estar trabajando temas de, de pues, de la investigación. Por ejemplo, eh, compartirles aquí que Borda, que... Eh, pues ha, ha acuñado este concepto o esta práctica más bien de la investigación acción participativa IAP, que por cierto ya muchas universidades desde, desde hace muchos años ya la adoptan como metodología sin entenderla, sin practicarla, pero creen que lo participativo es que seas más participativo con la gente en donde vas a sacar información, eso tampoco es, ¿no? O sea, hay mucha deformación como ustedes sabrán, porque sé que muchos tienen muchos conocimientos e historia en este proceso, pero ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace este, este capitalismo a través de sus ejecutores de la modernidad y del Estado? Apropiarse de esos conceptos que van saliendo desde los pueblos, desde las propuestas colectivas, populares, y no ha pasado la excepción con estos conceptos, ¿no? Eh, de educación popular, que pues no es que, que, que solo las emociones van a salir ahí, nos vamos a contar y nos vamos a agarrar las manos, no. ¿No? Eh, es la práctica y la forma de hacer la práctica y la forma de vernos, ¿no? Y algo que propone eh, Falsborda, que es lo que, pues seguro si muchos han trabajado esto, pues qué bueno, porque entonces, guau, wow, pues vamos a, a poder este, <ríe> construir. Eh, más allá de lo que eh, y en colectivo, ¿no? Más allá de lo que hay, en su teoría, por ejemplo, ¿no? Porque en Cajón, en bar, en cada. En cada momento, pues hay un montón de historia y sujetos, ¿no? Vamos a ver ahorita adelante con Semelman. Recuperar aquí que lo que hace Orlando Fals-Borda en este marco de la colonialidad del ser es justamente proponer eh, o romper ¿no? con el paradigma moderno occidental de hacer investigación, es decir, de ver la realidad ¿no? como objeto y como hipótesis y como cosas a comprobar, ¿no? Eh, entonces con una posición más activa y transformadora pues de lo que se está viendo no. estos autores lo que han visto es la realidad social los videos que van a ver como en la isla de las flores eh, tienen plasmado un poco de todas estas realidades los 70s de los 80 eh, en los que estos autores y educadores e investigadores populares pues se, se adentran y analizan y están mirando ¿no? de, de frente que por eso hace, ¿no? como estas interrogantes ellos mismos y sentí pensante, bueno, es un, es un concepto que, por cierto, retoman los, los ahora pensadores de colonia economía, aunque no le dieron crédito a Orlando Falsbordo. <ríe> Hay un libro incluso así, que un autor de ahora muy llamado ahí, y sentí pensante, se Sentí pensar con la tierra, pero jamás dijo que es de Orlando Bueno, Entonces, es muy importante esto, tener, tener este, este conocimiento para poder aplicarlo, para poderlo eh, utilizar, practicar, porque no todo tiene que estar en la forma, siento que también un, una problemática de estos nuevos pensadores del giro de economía, que además son muchos desde las universidades y, y gringas y, y académicas, ya déjate lo gringo, sino académico, pues es que analizan bien bonito y vuelven a reanalizar y, y lo mismo dicen, pero ahora más bonito y a lo mejor ayudan a esquematizar. Pero eh, eh, yo no he encontrado, si alguien tiene, pues que me diga, que me, que me comparta, pero yo los he leído un poco y no he encontrado que partan de la práctica. ¿no? Realmente la práctica en realidad está fuera de lo, de lo académico, ¿no? Entonces, pues a lo mejor más bien no. Pero mucho de lo de colonial y muchos conceptos pues vienen de eso, que van a estar viendo. Entonces, pues tener este análisis crítico, ¿no? Esta visión crítica, ¿no? Es que se van así como... Es, la idea es irnos siendo responsables de nuestro proceso, de nuestro propio proceso de aprendizaje y esa es otra, otra cosa que les quiero resaltar, ¿no? comentar que es colectivo, ¿no? tenemos como una responsabilidad y un compromiso colectivo donde si lo toman, pues es es pues a partir de la cooperación y de la construcción colectiva de esta experiencia, ¿no? Que, que les pueda ayudar a quienes, pues a todos en nuestra práctica, ¿no? A todos y cada uno de ustedes y también como colectivo, incluso como región, porque habemos de otros este, países, ¿no? Y otras formas. Entonces, bueno, eh, eso. Bueno, Hugo Semelman, que, que, bueno, también un, un pensador, metodólogo, epistemólogo que ha aportado mucho a, a, a la metodología, sobre todo de esta, cómo mirar la realidad social, cómo mirarla como presente, como potencializadora, como, ¿no? como algo que está en construcción, que, estamos, que somos construyentes, ¿no? que es algo muy importante que, que resalto de él y que, que me ha gustado de esta forma. ¿no? Incluso dice, bueno, en el tema que estamos ¿no? de pensar, los pensamientos tienen que elevarse hasta la esperanza. Y eso es un poco la actividad que tienen con los videos, ¿no? No solo es que me vayan a describir nada más toda la miseria y, y producto del capitalismo, sino qué posibilidades de vida tendría cada personaje, por ejemplo, ¿no? Porque necesitamos pensar desde ese lugar ahora ya. No desde este tan, ¿no? Que aunque estemos haciendo algo por los derechos humanos, es demasiado apabullante, deprimente eh, no, no transforma nada por ejemplo porque ya veremos más adelante esos temas pero bueno esto no de eh, estos son los actores que vamos a estar eh, viendo y revisando y este claro ya voy ya voy a, ya voy a acabar y ya vamos a, <ríe> y ya los voy a escuchar estamos acabando sí porque no no quiero llevarme mucho de hecho que bueno ya tengo la hora que era, bueno, mi máximo, ya me pasé. Miren, la sistematización de experiencias es el ejercicio que vamos a hacer. Eh, no, aquí, bueno, es eso un poco, pero lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, porque va a ser realmente lo que vamos a ocuparnos, ¿no? De que la propuesta es aquí, bueno, con todo este marco que les, les estoy explicando, contando, compartiendo, eh, lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones a lo largo de este taller de análisis de las prácticas es... Es un ejercicio, no es un sistema porque eso lleva mucho tiempo, lleva otros recursos, lleva otras formas, pero sí vamos a aprovechar el espacio para que cada uno también eh, aproveche, ¿no? en ese sentido, porque aquí no es de que voy a decir yo hoy esto, sino ustedes tendrán que venir aquí como taller del laboratorio ¿no? traer sus historias, traer su práctica, analizarla y al final la vamos a compartir en un ejercicio, ¿no? De, de, de práctica de comunicación, no está tona pero luego a lo mejor me ayuda a cómo, se, o sea, eh, a cómo llamarle, ¿no? porque luego es, dependiendo de lo que estén haciendo, videos y radio, o como lo quieran plasmar, ¿no? en una danza o un música, el arte, o sea, un medio de expresión que al final en cuenta de lo que analizaron, reflexionaron, enriquecieron y, com y compartieron, ¿no? y compartir lo que es parte del conocimiento colectivo. Eh, y bueno, esto con estos elementos. Bueno, pues ya, la última. Y los voy a escuchar un ratito, porque para no, no alargarnos a todos, pero estos son en general, ¿no? Nuestra, o mi propuesta y, y nuestra propuesta que trabajamos desde el espacio en el que, pues eso, hago la vida, vivo, es pensar, este, bueno, y pensar, ¿no? La importancia de pensar y que este taller es esa oportunidad de pensar, pensarnos, narrarnos, ¿no? Desde nosotras y nosotros mismos. Y nuestra práctica en comunicación, nuestra práctica comunitaria, ¿no? La comunidad, ¿no? Como forma real de, de, de vida, de, de sostenimiento de la vida y de reproducción de la vida, vida, es, es construir la comunidad a partir de prácticas y de principios, ¿no? No, nada más es de a partir de la cooperación, no, se necesitan prácticas, ¿no? Sembrar. <ríe> y prácticas, prácticas, materiales, no ideas, ¿no? Ahí sí se necesita la práctica, la acción, y sobre todo el amor, ¿no? Que es algo que también hay que reivindicar con, con, con mayor fuerza y más en estos tiempos, el amor. El amor como forma también de vida, de crear, de, de compartir. Y bueno, eso. Entonces ahora, si tienen preguntas, respuestas a esta pregunta más bien, y quien quiera compartir, o alguna duda, pregunta, comentario sobre lo que expuse y después puedan compartir un poco... Esto que les dejo de pregunta. Pues <ríe> gracias, Elena. Oye, eh, bueno, no sé, me gustaría escuchar de las compañeras y compañeros que están aquí ahora si tiene alguien alguna experiencia que quisiera compartir brevemente sobre esto que nos estaba diciendo Elena, ¿no? Por ejemplo, de la educación popular. Estoy segura que muchos de ustedes ya han de haber trabajado con ello. No sé si alguien quisiera, por ejemplo, compartir en ese sentido qué experiencia han tenido, ¿no? O si, como dicen, alguien tiene alguna duda o aportación respecto a lo que nos está presentando, qué es lo que vamos a trabajar durante todo, el, todo este, este tiempo, ¿no? De que, que acabe el seminario. Entonces, pues bueno, a ver, no sé quién quiera compartirnos, eh, quién haya trabajado con estas metodologías antes, cómo le ha ido. Aquí podemos ver quién levanta la mano. <risa> sí, ¿no? O también, como no han hecho eh, el ejercicio, ah, sí, es la oportunidad también de que puedan compartir ¿no? mejor también, porque eso todos lo podemos hacer y ya sí, no es porque... Ah, sí. Es qué entienden por comunicación comunitaria, ¿no? qué es su práctica, o sea, desde su práctica compartir ahora que es algo que, que está ahí en el foro, y, pero que me encantaría que ya te, que tenemos un poquito de tiempo pues quien pueda y, y, y nos haga el favor de compartir qué es la comunicación comunitaria. Son dos conceptos con los que tenemos que partir impredecibles porque si no, ¿de qué vamos? <risas> ¿Hacia dónde o cómo vamos a estar este, trabajando nuestra práctica? ¿no? Entonces, si alguien no quiere hablar, bueno, no tiene práctica en la educación popular, pero sí puede compartir eh, qué es la, eh, la comunicación comunitaria para ella o para él. Hola, no he levantado la mano, pero saludos desde Honduras. Pues, desde la experiencia de Honduras, que ha puesto a temblar al actual eh, régimen, ¿no? Eh, porque en el país, a partir del golpe de Estado de, del año 2009, eh, ya se habían hecho un solo nudo estas élites políticas, económicas y religiosas, ¿no? Para mantener un cerco mediático. Pero eh, es aquí donde los medios comunitarios, la comunicación alternativa popular y comunitaria ha jugado un rol bastante importante ¿no? para este, romper todo ese cerco mediático que se, ha impuesto, que, que se impuso perdón, desde el golpe de estado del 2009. Eh, los medios comunitarios han jugado un rol importante en desmentir muchas campañas eh, de desprestigio, de persecución, de criminalización que se han montado desde los medios eh, tradicionales que son eh, de gran eh, cobertura, ¿no? Esto centrándonos solo en el tema de comunicación a través de los medios, ¿no? Porque el, el, el término comunicación es eh, bastante amplio se puede hacer a través de, de distintas formas. Pero en resumen, yo lo, lo que quería decir era esto, ¿no? que, que comunicación comunitaria desde la experiencia hondureña es eso, es llevar la voz a las comunidades, es alzar la voz desde las comunidades para hacerse sentir con todo lo que pasa dentro de nuestros territorio. Gracias, gracias, gracias. Hola, Muy importante. buenas sí. tardes, Yulú, Liliana y compañeras y compañeros que nos acompañan, que creen que no encuentro la manita. Ocultar. No sé dónde no te preocupes, está. Así, está, así está mejor también, no, no necesariamente tienen que detener la manita, pero así tomen la palabra, aunque a veces el sonido se tarda, pero está bien también. Pues, muchas gracias, Ileana, un, todo un trabajo de investigación eh, el que tú nos has compartido y muy, muy completo, me gustó mucho. Este bueno, nosotros estamos trabajando actualmente con, con la pedagogía popular, estamos tratando de, de, de cambiar nuestra forma de pensamiento, ¿no? Entonces nos ha pasado compartiendo la experiencia que eh, estábamos trabajando con grupos y construíamos nuestra carta descriptiva. Llevábamos eh, a la, al lugar de los hechos, llevábamos la carta y se sentaban de un lado, del, de un lado de los estudiantes, digamos, y del otro los ponentes, y había como una parte, es, es como una de incomunicación en entre una parte y la otra, ¿no? Eh, en el tema, en, en los intereses, en cosas, en, en muchas cosas, ¿no? Entonces. Ahora lo que hemos estado haciendo con unos resultados bueno para mí asombrosos yo, yo mucho tiempo he dado he sido educador tradicional asombroso porque de pronto al preguntarle a, a la otra parte los intereses y, y preguntarle qué es lo que quiere hacer cómo lo quiere hacer eh, acompañarlo en las herramientas resulta que al integrarse se vuelve, muy, se vuelve totalmente diferente es una riqueza ah, se me acabó la pila. ¿Qué querrá decir con que se le acabó la pila? ¿Que se fue? <risa> creo que sí, porque ya se puso estático. y Se le congeló la imagen, yo creo que sí. sí. Ah, porque dijo, se me fue la pila, entonces yo creo que se le desconectó todo, ¿no? Creo que se fue. Pero quiero seguir con su idea. Así, no levanto sí, me sí, la manita, sí. bueno. Eh, no, así bien. Ah, pues creo que, eh, bueno, me gustó lo que, iba, lo que iba contándonos Luis, porque es esa riqueza de lo que se puede encontrar en el conocimiento y en lo que comparten las comunidades, desde la comunicación comunitaria. Pues eh, en mi experiencia eh, desde Lucierna, eh, siempre que se va a una comunidad, se tiene la tentación de llevar respuestas o llevar eh, experiencias, soluciones, eh, porque uno tiene unas ideas muy diferentes de, de la vida, de cómo funciona todo. Y por ejemplo, en el mismo tema de, eh, no sé, de violencia de género o va a una comunidad, no, las mujeres que están organizadas son las que te dicen, no, nosotras nos acompañamos de esta forma. Eh, nosotras, eh, eh, qué sé yo, eh, a la hora de tener un caso de violencia, eh, agarramos a las mujeres, las acompañamos, sacamos a sus hijas, tenemos un hogar seguro, un espacio seguro. Y son todas estas formas de interacción en la comunidad las que se comparten con otras comunidades. Porque eh, por lo menos lo que yo he visto y lo que siento es que la comunicación comunitaria es compartirnos, Sí, las experiencias, pero también las soluciones que te da la comunidad, porque la gente ya tiene hecha su, su metodología con cada problema de, de, que se les puede presentar, y a lo mejor lo comparte con otra comunidad que no pensaba igual y así se van enriqueciendo los conocimientos y todos los saberes. Entonces, es esa, tomar un momento la distancia y decir, no, voy a escuchar qué es lo que tienen que decir, lo que tiene que compartir y ahí es donde más se aprende todavía. Entonces esa ha sido mi experiencia, de aprender un montón, de ser más humilde y, y de conocer lo que habla y lo que siente la gente en las comunidades. Gracias, Wendy. Eso es súper importante que eh, pues... Y y, y qué bueno que tengas, ¿no? Y como parte de tu experiencia de trabajo en lo que hacen desde Luciernaga pues te ha dado esa sensibilidad, ¿no? Pero finalmente lo que mencionas es uno de los temas y problemas creo que más graves en la forma en que se manifiesta todo este proceso de, que vivimos en esta colonialidad del, del ser y del saber. Porque como los problemas se enuncian, como dices, ¿no? Eh, eso, eso decía, por ejemplo, Pablo Freire, ¿no? Cambiar la educación... De la, de la respuesta por la de la pregunta, porque efectivamente las colectividades, las comunidades, los grupos, las personas en, en sí tenemos la capacidad, ¿no? Y tenemos en nuestro momento de saber definir y decir qué es lo que queremos, ¿no? Porque por eso también encontramos que una serie de políticas dirigidas hacia las comunidades, hacia los pueblos, desde el Estado, desde las ONGs, pues no, o sea, están, pasan, pero no transforman, ¿no? También esa es una cosa que hay que, que, que analizar desde nuestras prácticas, porque, eh, insisto, ¿no? Esta parte de la vida del capital que a todos nos lleva, es la, y que se llama mercantilización de la vida, pues muchas veces nos hace como que voltearnos por otro lado, cerrar el ojo, hacer como que, bueno, mi tema sobre tal, aunque la gente no me escuchó, la gente, ¿no? Estaba en otro lado, o, o les llevo los pollos porque creo que necesitan que tengan proyectos productivos, pero se les murieron porque son de granja y porque la gente además lo quería. En fin, me parece muy acertado y, y, y qué bueno que lo pones y ojalá que, que para que no solo sea una experiencia, sino que logremos que esta forma de... Trabajar desde con las comunidades, con las colectividades y siendo incluso parte, si podemos, pues sea la, la regla, ¿no? Y no sea la excepción, no se quede como a la intuición, sino que sea como parte. ¿Por qué? Porque realmente, no es por, porque así deba ser, es porque realmente esa forma eh, tiene mayores resultados y realmente logramos transformar, ¿no? Cuando la gente te dice, no, no queremos esto, esto, queremos esto, y lo hacen no se organizan, pues lo logran, ¿no? Entonces, muchas gracias, Wendy. ¿Alguien más quiere? Creo que ya regresó Luis. Ya se fue otra vez. ¿Qué tiene la mano, Si quieres terminar de contarnos. Luis, tienes el micrófono sí. apagado. Ay, perdón, es que estoy en el celular. Se me acabó la pila. Ya, ya te bueno. escuchamos. Sí, lo, lo que quería comentar es que toda esta educación tradicional de la que hemos formado parte y que a mí me ha tocado eh, impartir como profesor, este, pues es una reproduce toda una concepción colonial, ¿no? Entonces en, en ella tenemos un estado, tenemos eh, una autoridad que habla y la gente que escucha del otro lado y pues bueno, con temas que, que, que no se proponen desde la comunidad y que precisamente por eso están, eh, no, no, ni siquiera hay un aprendizaje, aprendizaje significativo de ellos, pues porque no pertenecen a, a los intereses ni a las necesidades de la gente que, que está recibiendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta forma que, que ahora hemos estado echando a andar con muchas dificultades porque nosotros estamos bien colonializados, entonces nos cuesta mucho trabajo primero hacerlo, entenderlo, hacerlo, practicarlo, es complicado, nos enfrentamos a nosotros mismos y a nosotras mismas como educadores coloniales, este, pero una vez haciéndolo... Eh, los resultados, no los resultados, sino eh, lo que pasa es muy transformador, ¿no? porque eh, el, el que está recibiendo, el estudiante, digamos, eh, el que está recibiendo un taller, el que está recibiendo algo, eh, empieza a expresarse, le, le cuesta trabajo porque siempre está la mirada ahí de, del que, de, de la autoridad de, de esta... sí del, de quien le va a dar algo, ¿no? Entonces, pero cuando lo va rompiendo va estableciendo una comunicación distinta, ¿no? Y creo que una parte muy importante de la de, de esta de de colonia de colonización tiene que ver con la educación, justo con la educación que hemos de la que hemos sido parte, que practicamos todos los días en la familia, en la escuela, este, en la calle. Y, y creo que allí está justo una, un, una vía para transformar la vía la, de lo que habla Freire, precisamente la vía de la transformación tiene que ver con el análisis de la práctica, la profundización de esa práctica colonial que tenemos y luego una, una vía de transformación. Y creo que es justo el camino, esta, esta educación que nos propone eh, Freire ¿no? con la educación popular me parece que es una vía importante que, que hay que, que, hay que este, practicar, ¿no? Esa era mi participación. Muchas gracias, Liliana. este A mí me gustó mucho toda la presentación y pues eh, estoy ahora sí que ávido ha de, de todo lo, lo que podamos practicar aquí, ¿no? Gracias, Luis. Pues qué bueno saber que tenemos un profesor tradicional porque nos vas a ayudar. <risa> a que no nada más yo esté diciendo y criticando, a, <risa> sino, bueno, que alguien con experiencia y, y, y, y <risa> cuestionador de, pues sí, ¿no? Es que es eso, ¿no? Eh, y lo vemos con los médicos, con los, con los maestros, ¿no? O sea, finalmente hay una transformación bien, también dentro de esa misma visión a lo mejor eh, colonialista, como dices, no eran lo, lo mismo los maestros hace 30 años que ahora, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo lo veo conmigo misma, con mi hija, ¿no? Mis maestros de mi pueblo, bueno, sabía y sembraban, ¿no? Tenían sus animales, tocaban el violín, mis tíos, o sea, y ahora, bueno, o sea, no, no están ni siquiera viendo en qué árbol van a, a, a trabajar, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni a ellos les interesa, yo creo que lo que enseñan, porque <ríe> yo veo los libros de mi hija y pues qué flojera. ¿no? Pero bueno, es, es muy importante porque es como dices, justamente este es uno de los pilares centrales, la colonialidad del saber y la institución educativa es uno de los aparatos de, de, de, de colonización de ese tipo, ¿no? Además de otros, la familia, incluso la religión, que nos ha dicho cómo pensar. Entonces, pues, qué bueno saber que hay un maestro. Gracias, <ríe> gracias por compartir. Pues a alguien, si quiere, este, también compartir qué es la comunicación comunitaria. Como lo sienta, no tiene que pensar algún concepto, estamos trabajando desde nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro ser y, y dejar, tratar, es algo que tenemos creo que han alquilosado muchos, a lo mejor nosotras y nosotros por nuestro trabajo somos más sensibles todavía, pero, pero sí es algo que tenemos que estar como ahí intentando motivar, ¿no? Eh, luchar contra esa a lo mejor apatía o pero no crean eso, o miedo, no no crean que es como que deben de acá, estamos eh, construyendo un concepto y compartir, a partir de compartir, entonces si alguien más tiene, tiene este o quiere más bien, porque todos lo saben, porque todos hacen esa práctica, quiere compartir, que es la comunicación comunitaria, Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, ya te escuchamos. Sí. Ya no. Este, ya, ahora sí, ya quitaste el silenciador. Eh, mi señal está un poco, un poco chafa y por ahí hace un poco de, de eco. Entonces voy a tratar de ser breve, ¿no? Así como para. Eh, compartir, que no nos quedemos en silencio. Desde donde estamos nosotros, en el colectivo en el que participo, eh, vemos, sentimos, construimos la comunicación comunitaria como un ejercicio de participación. Eh, la comunicación se da cuando hay más actores que, con quienes interactúas, con quien tu narrativa se nutre. ¿no? Cuando hacemos un podcast o cuando hacemos una cápsula o cuando hacemos un video, ¿no? Eh, si no hay participación, si no se refleja el, el interés de la gente con la que interactuamos, como que no se da, no se da la comunicación comunitaria. Su nombre es muy e elocuente ¿no? cuando decimos comunicación comunitaria, sí cuando hay una interacción entre actores, ¿no? Donde el discurso, la narrativa se nutre de, esta, de este diálogo, ¿no? Entre, entre diferentes actores que hay, actoras que hay en, en, la, en la comunidad. O sea, es el comunicador dándole la palabra, interactuando con, con la comunidad, ¿no? Para resolver sus problemas, sus necesidades de comunicación misma, misma ¿no? Pues nada, y los ejemplos, pues... Sobrarían, ¿no? Eso es más bien no los podemos imaginar. De la vida cotidiana, del, del acto cotidiano de comunicar, ¿no? A través de los noticieros, a través del micrófono, y los diferentes espacios y perfiles de la programación eh, radiofónica, ¿no? Pues eso, ah, yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Creo que, Nis, habías levantado la manita? Hola, sí, eh, buenas tardes. Eh, bueno, bueno, gracias, Ileana, por, por la presentación. Sí, yo también, eh, a pesar de que llegué un poquito o bastante tarde, volví, este, pues como que esta forma en la que lo explicaste justo me llevó a pensar ahorita en la pregunta y a vivirlo como desde, a verlo más bien como desde mi propia experiencia, tal cual, ¿no? Como este recorrido de hace, pues casi como 15 años de haber empezado un poco eh, cercano a, a, una, a una comunicación distinta a la que enseñan en las escuelas, ¿no? distinta a todo eso que tenía que ver con, con ser partícipe de una radio comunitaria que iniciaba además en un contexto de 2006 como, el, como fue en Oaxaca y, y bueno, justo también en, en un conflicto interno aquí en mi, en mi comunidad, en Sachila. Entonces, eh, pues está, más allá de, bueno, de que si era el momento de que, de que surgiera así la radio, posterior a, este, a esta cuestión del de 2006, cuando comenzó a bajar este asunto, eh, pues digamos que esta radio era, estaba hecha por muchas personas, ¿no? Por una colectividad, por una comunidad, que, que así decías hace rato también, la cuestión de, de esta importancia de, de hacerlo. ...comunitario para cambiar muchas de las cosas, ¿no? Entonces, así se hacía ese, en ese momento esa, esa radio. Eh, por otro lado, eh, también me ha tocado, pues, después de haber tenido esa, ese un, un tiempo de participación en hacer producciones de radio, eh, pues, en la escuela, cuando entré a Comunicación justo por eso, porque quería de alguna forma profesionalizar lo que, lo que, lo que ocurría, en, en lo que ya hacía de por sí, pues me encontré también con ese tipo de educación que mencionabas, ¿no? Como esta, esto debe ser así, la comunicación es esto, se hace de esta manera, se hace de esta forma. Eh, no en todos los sentidos ni en todas las materias, ya sabemos que al final las personas y los profesores, profesoras que están ahí, pues tienen sus formas también de enseñanza, pero sí en el gran parte era, es que esto es la comunicación y, y nada tenía que ver con, con las realidades, justo como, como tú lo decías, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con, con, con qué pasa en las comunidades, en los pueblos, este, cómo se mide el tiempo. Cuestiones muy distintas ¿no? que no tienen que ver. Y por otro lado también ahora, eh, bueno, después de todo esto que, que ha pasado en el tiempo, eh, ahorita, bueno, yo soy un, un, un hombre trans. Entonces, eh, me, a, cuando encontré la información de qué era ser una persona trans en el 2010, pues no había como mucha colectividad, como mucha comunidad, como que estuviéramos juntos, juntas, juntes en esta construcción de, pues de vida de personas y de realidades, ¿no? Entonces eh, me ha tocado como ver un poco cómo ha ido esto un poco cambiando a través de muchas formas de, de, de, de comunicarnos entre nosotros, que tiene que ver con ahora, con la forma en la que también nos estamos comunicando ahorita, que es la virtualidad. Eh, pero también con, con hablar ahora desde nosotras, desde nosotros, cuestión distinta a lo que mencionaba por ejemplo hace rato Luis, ¿no? Del estar el que habla y el que escucha, y además porque el que habla tiene la verdad, a pesar de quien a veces está escuchando, es quien está viviendo la realidad. Entonces, creo que a partir también como de alzar la voz, de, de hablar desde un, un, un, una propia comunidad de realidad o realidades, eh, también es otra manera como de de hacer este tipo de comunicación. Y por otro lado también eh, eh, decir que, por ejemplo, a mí me ha tocado en muchos casos eh, estar con algunas de, quizá algunas de ustedes que están por aquí, como dar algunos talleres tratando de ver el asunto del género y de la sexualidad de una manera distinta, como nos la enseñan en la escuela, no en la educación tradicional, en donde no existe una educación sexual. ¿no? Entonces también por ahí creo que entra esta otra forma de hacer pues tanto una educación distinta como también, pues, una comunicación, ¿no? Que al final, pues, va a ser, este, eh, va a dar frutos, vamos, para una comunidad. Gracias. Gracias, Daniel. Pues, súper, lo que acabas de compartir, ¿no? Pues, es justo, justo esa relación, que te, eso tenemos que empezar a hacer, ¿no? Como ese hilar, otra vez, la vida, y no separada, ¿no? Y una de las características de este de esta crisis del método científico en todos los sentidos, o de la forma en que ha venido haciéndose la investigación en todos los ámbitos, es la fragmentación, no las especializaciones, y entonces pues nos llevan a caminos como, te puedes estar ahí un rato, que es la educación, otro camino… Pero esta relación es justo la importante, ¿no? Entender que es y que todo viene de la acción por la educación, es justo ese proceso eh, la educación oficial, ¿no? Como tal, pero que en términos generales por educación significa, pues esto, ¿no? Proceso de educación-aprendizaje que eh, mediado por la institución del Estado, pues ha sido este, este, este conocimiento que es el que nos quieren decir que es el verdadero, que es el que es, que, que por eso vamos a la comunidad a decir que como son pobres. Pues tienen que tener así, vivir así, vivir así, ¿no? Aquí la cuestión no es debatir tanto las ideas de por qué sí, por qué no, sino entender el origen y más bien llegar a, a la deconstrucción primero y luego a las propuestas. Entonces, pues muchas gracias por tu, tu reflexión, porque eso es lo importante, ¿no? Tu reflexión a partir de la experiencia, esa es, ¿no? Eso es lo que todos, todos los autores, por eso. Pues invito a los demás en los poquitos minutos que nos quedan y demás a, a compartir, porque eh, eh, hemos perdido un poco también el valor, ¿no? Como a, a la importancia de compartirlo, de crearlo, de ver que, ¿no? Que a lo mejor algo que dijo Daniel ahora le va a servir al otro, a la otra o así. Entonces es un proceso colectivo que tenemos que ir construyendo a partir también de entender otras formas justamente de relacionarnos y de entender el proceso colectivo y el proceso personal de aprendizaje y conocimiento. Entonces, bueno, si alguien más quiere compartir qué es comunicación comunitaria para... Bueno, en lo que alguien se decide, y si no, ya para cerrar, quería justo retomar lo que decía este Rafa. Muchas gracias, Rafa, por compartir. Eh, pues es, es muy importante justo ver cómo todo vamos, ¿no? Como compartiendo y analizando y viendo qué, qué les funciona a unos, ¿no? Y algo que retomo muy importante es esto que mencionas, ¿no? Y lo retomo justo para todos los que estamos aquí y haciendo parte de este espacio colectivo más que además de más allá de la virtualidad pues estamos ¿no? compartiendo y la idea es construir también eh, algo crear algo a partir de esto no, no sólo pasar por ahí escuchar información y ya me fui ya y pues ya me dieron mi papel si acaso o oh, ya cumplir no pues la idea es eso no recuperar como esa esa forma también de que de compartir porque todos aprendemos de todos y de también de, de creación no entonces bueno, algo que decía muy importante Rafa es este diálogo, ¿no? No solo con el, los discursos, ¿no? No solo, pues entre todos, ¿no? Como, sino también con la práctica, ¿no? Con la práctica de los demás, con la nuestra propia, y estar en ese permanente diálogo justamente porque estamos creando un proceso comunicativo. Y bueno, bueno, ahora no puede hablar, pero a lo mejor nos podría ayudar un poco a esta parte de entender en sí, ¿no? La, el proceso comunicativo y además si lo volvemos colectivo pues bueno toma mayor importancia y además poder no es algo que también eh, rescatamos o vamos a recuperar estas estas metodologías no son alter, o sea no son nada más como la alternativa no son a, son realmente la forma liberadora no algo que ha pasado y bueno aprovecho que ahorita nadie quiere bueno me, eh, por favor levanten la mano para que no me explaye hablando algo que ha pasado es la despolitización de la práctica liberadora de la investigación, de la educación, de, de, de estas formas en, la, en el tema de la colonialidad del saber, es que se han despolitizado totalmente, ¿no? Entonces, por eso encontramos que en las universidades hablan de IAP, de investigación y acción participativa, pero, pues, ¿qué hicieron? Pues solo que pues, los estudiantes vayan un poco más, pero no hay de fondo ningún cambio. No hay una metodología, no hay un aporte de la universidad, ¿no? Decía Hugo Selmerman que, imagínense, el dato que dio y ya se murió en el 2013, antes de morir, dijo desde el 2000, 1950, las ciencias sociales no han producido nada que sea realmente transformador para la sociedad, ¿no? Pues imagínense, estamos repitiendo, repitiendo, diciendo de forma, ¿no? Entonces sí es muy importante, sobre todo para las jóvenes y los jóvenes, que son ahora mi mayor interés, porque son jóvenes que justo están, es más, los jóvenes ahora me dicen ya el Estado, ¿no? el gobierno, ah, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues qué, pues herramientas de formas de vida, de, ¿no? de autosuficiencia, de no dependencia, y una, una forma diferente a la que yo misma viví pero que tenemos que, que hacer ese cambio, ¿no? Importante y los jóvenes que están abiertos, además, pues mayor razón, ¿no? A, a, a saber que el futuro no es no es estudiar, reproducirte, morir, ¿no? Como nos están enseñando y nos quieren pensar todo el tiempo. El futuro se crea en el presente, como dice como dice Pablo Freire, ¿no? El futuro lo creamos aquí ahora, y ahora. Si no, no hay futuro. Entonces, bueno, eh, pues eso, invitarlos a, a, a revisar los materiales que hay. Eh, aquí, bueno, al principio estaba mi correo y si no creo que está eh, en la plataforma, también para cualquier duda, comentario, pero por ese eje vamos a ir. Por eso es muy importante quienes conozcamos, conozcan de estas metodologías, compartan y sobre todo pues que participemos, insisto, ¿no? Y eh, además estamos en un momento de crisis completo, ¿no? Es un momento, por tanto, de cambio, de transformación. Y ojalá que todos volteemos a ver a la vida, a la creación, ¿no? Todo se está cayendo, pero también es un momento de, como decían, también de recuperar, pero también de recrear y crear, ¿no? Recuperar los conocimientos que ya tenemos y que les digo como al principio no solo son de las de, de ver al otro de la comunidad originaria que tiene sus conocimientos para que los siga reproduciendo No, todos nos compete a todos este tema de la opresión nos compete a todos y debemos empezar por nosotras y nosotros mismos desde nuestro género desde nuestro lugar de trabajo desde lo que hacemos desde desde lo que queremos ser no por eso al final termino o empiezo diciendo eh, todos tenemos todos llevamos en el corazón un mundo nuevo de hecho, lo dijeron en los años 30, las mujeres libres de la revolución allá en España. Entonces, es algo que, que siempre ha existido también, las posibilidades de vida, ¿no? Para que no nos quedemos como en esa parte que, que no me gusta, ¿no? Y que llevo mucho tiempo tratando de salir de ahí, aunque parezca yo un poco así radical o algo así. Pero no seguir reproduciendo ni siquiera el tema de la pobreza, ni de lo indígena, ni de lo rural, ni de sino justo de vernos a nosotros con nuestra práctica y con quién hacemos nuestra práctica exactamente no porque ese es el tema aquí que no solo somos estamos haciendo una práctica que tiene que ver con colectividades y con comunidades entonces cómo realmente estamos llevando a la práctica ese ese trabajo que hacemos hacia dónde queremos y cómo lo queremos esas son las cosas que vamos a estar trabajando pues de aquí en adelante poco a poco entonces bueno si alguien más quiere, este, bueno, para ya no quitarles más su tiempo ni estarlos obligando a hablar, <ríe> este, pues ojalá que lo puedan compartir en el foro, es muy importante porque es, va a ser, es, es nuestra, es nuestro punto de partida, o sea, si no lo compartimos, pues entonces quiere decir que, que van a estar de oyentes y a lo mejor si no lo hacen saber, <ríe> pues porque si no compartimos lo que pensamos, para construir algo o para saber de dónde partimos, pues entonces vamos a estar, ¿no? Que es un poco lo que nos va a apuntar mucho Semelman, ¿no? Eh, eh, estamos, necesitamos volver a recuperar el sujeto, ¿no? En la historia y la historia en el sujeto, es decir, nosotros como sujetos y como producentes del futuro desde el presente. Entonces, si no, pues no podemos esperar cambios, ¿no? Vamos a seguir viendo y vamos a pasar, morir y viendo lo mismo, pero, pero aunque salguito alguito seguro que podemos construir en este tiempo porque son seis meses de nuestra vida, unas horas aquí que vamos a estar compartiendo, entonces lo más chido va a ser que podamos construir algo, algo para nosotros mismos, algo que no es acá la panacea, va a ser algo que nos dé eh, eh, aporte, aunque sea una herramienta más a nuestra práctica o a nuestro trabajo de red que han hecho ustedes desde que están participando en este seminario, pero eso nos toca a todos construir, ¿no? Alguien va a venir y nos lo va a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay alguien más que quiera compartir y que es la comunicación comentaria o algún comentario o duda sobre, en general, sobre el seminario, también, este, pueden ahora, este, también si tienen dudas sobre cómo funciona, sobre eh, cosas técnicas, también pueden aquí preguntarlo, por favor. Yo sigo sin encontrar la manita. Ya no importa la manita. Eh, no sé... Toma la... Ok, tomo la palabra. Sí, esa manita me estorba realmente, no sé ni dónde está. Pues, pues eh, justo la, los autores que estás nombrando, ¿no? Y yo creo que parte de este ejercicio de eh, analizar la colonización y luego cómo, tra... cómo hacer eh, esta decolonización de nuestro ser, de nuestra, de nuestra práctica, ¿no? Tiene que ver con, con eso, de analizar nuestra propia práctica, como decía Freire, este, qué es lo que hacemos todos los días, cómo lo hacemos, incluso cómo tomamos parte en este seminario, efectivamente, si de una forma tradicional, yo la conozco muy bien, entonces el maestro habla y el alumno escucha, es un libro en blanco, aprende o oh, Modifica su conducta como quiera, ¿no? Pero, pero es mucho más profundo cuando parte de nuestra práctica, entonces cuando podemos tratar de eh, interiorizar que, cuáles son nuestras prácticas, eh, que, que justo qué hace con nosotros esas prácticas y profundizar en, en cómo, de dónde salir, que es justo, justo este esfuerzo del seminario de, de poder eh, profundizar. Eh, ¿Por qué actuamos así? ¿Por, por qué, no, por qué nos, nos alineamos y alienamos en, en, esto, en esta colonización? ¿Y qué nos gustaría también? ¿no? O sea, ¿cómo, vamos a, ¿Cómo vamos a romper el cerco? ¿Cómo vamos a transformar esa forma hacia donde nosotros queremos, hacia donde nos conviene, hacia donde nuestro sentipensar nos lleva, ¿no? todo, todo esto que, que tú nos has estado compartiendo, llevarlo a la práctica, ¿no? Y, y justo entonces, ¿sigo escuchándome? Sí, otro que se me va a acabar en la pila. Justo entonces, este, transformemos el, el, la forma como nos vamos a comunicar en este espacio, ¿no? Quitémonos la palabra. O sea, arrebatémonos la palabra, o sea, volvamos este momento, un momento de discusión, de encuentro, de compartición, ¿no? Y, y transformemos nuestras, nuestras realidades, ¿no? Yo, yo este, compartiría eso un poco haciéndome eco de lo que tú estás diciendo. Gracias, Luis y de construcción la aumentaría, ¿no? De todo eso y de construcción es de construir algo, ¿no? Y claro eso lleva una chamba que es como cuando queremos todos una casa pero a la hora de ponerte a construir, oh, muchos tiran la toalla porque es un esfuerzo, es un paso a paso, es un es un tiempo largo, es recursos, es material, en fin, ¿no? O sea este, o tomarlo así, pero pues muchas gracias, ¿no? Eso es lo que es construir, ¿no? Que nadie nos dé algo ya dado, pensado, una idea, un concepto, sino, y esa es la idea, ¿no? Eh, eh, de, del taller y con, esta, con este seminario, ¿no? Que si bien hay unos módulos donde va a ser como más más un repaso histórico, teórico sobre todo este concepto de, de, la de colonial, lo que aterriza el giro de colonial, la decolonialidad, que como vimos es histórico, no es de ahora, no vamos a empezar de nuevo. Por eso es importante ya llegar con elementos, con herramientas, porque si no, pues eso es un poco lo que está pasando en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Parece que empezamos de nuevo con todo, con los problemas, con el análisis y no... Ya hay un trabajo previo, una historia, avances, este, bueno, transformaciones incluso que, que pues tenemos que tomar, que, que, que tomar con, eh, en cuenta para, para mejorar, como dice nuestra práctica. Entonces lo que va a hacer es que eh, la intención es esa, no cambiar radicalmente y de la medida de nuestras posibilidades en que esto no es como para ver de eh, la práctica como los conceptos y las teorías en Bona no encontramos el capitalismo, sino... Cómo podemos enriquecer desde este momento, desde este tiempo, desde esta oportunidad de construir conocimiento colectivo en base a una práctica común, como es la comunicación comunitaria que todos ustedes realizan, cómo poder construir algo que aporte además ¿no? a, esa, a esa teoría y no al revés. Ese es el cambio también de estas propuestas epistemológicas, pedagógicas, ¿no? Que, no es pensar y, y por eso a veces nos quedamos callados porque creemos eso no bueno ahí vienen como decías ahí vienen nosotros o que digan o que nos digan o bueno sí ahora ya voy a aprender esta información está pero no es es más bien cómo vamos a aunque sea un párrafo pero diferente a todo lo que se haya dicho por ejemplo no desde nuestra práctica desde lo que hace Daniel desde lo que hace María desde lo que hace Luis desde lo que hace Wendy desde lo que y en colectivo qué podemos construir entonces, pues muchas gracias. Si alguien más ya no quiere, ah, sí Si ya no, ya. Bueno, María pues. Tenía... Ah, sí. María, perdón, si aquí está una manita en tu, en tu foto. Sí, gracias, este, Ileana, compañeros, compañeras. Creo que pues es como bien interesante y enriquecedor lo que nos has compartido, estos conceptos. Eh, claro, eh, pues se escucha mucho, ¿no? Porque. Pues yo no sé, tal vez en estos tiempos estaba como bastante de moda, ¿no? Y lo escuchamos como en diferentes espacios, en conferencias, en charlas, eh, todo este concepto de la de colonialidad, colonialidad, el giro de colonial, eh, este, no sé, las epistemologías, eh, un montón de conceptos que yo, o sea, sí estoy escuchando y interiorizando, ¿no? Y, y digo bueno cómo trasladar todos estos conceptos, eh, a, por ejemplo, a nuestros contextos comunitarios, a nuestra comunicación primaria, ¿no? O sea, nuestra comunicación, a nuestro diálogo con la gente de las comunidades, ¿no? Como, o tal vez no es que haya que trasladarlos, o sea, no es que tengamos que trasladarlos, ¿no? Sino cuáles son estos conceptos eh, que existen en nuestros idiomas. Eh, para nombrar esto ¿no? que estás mencionando, cómo los nombramos, porque pues yo digo, bueno, ¿cómo voy a traducir yo este, estos conceptos al tzotzil, ¿no? que es el, el idioma que hablo? ¿Cómo los, los, los traduzco? Y, y por eso me quedé ahí como pensando y todo, y, y, y, y también como un poco eh, reconocer o, o, o saber que pues es, estamos en contextos distintos y tenemos distintas maneras de comunicarnos, ¿no? Este, en nuestro caso, pues, claro, decimos, bueno, si mi mente y mi corazón tiene algo que decir, pues lo voy a decir, ¿no? Y, y a veces decimos, hay que, vuelvo un contón, ¿no? Mi, mi corazón está hablando mucho y entonces quiero expresarlo y quiero expresarlo desde mi mente y de mi corazón. O sea, esos son como en la cotidianidad, es como hablamos. ¿no? En, en, en, en la comunidad, nuestro idioma. Eh, y ya después, bueno, aparecen ya los conceptos que tal vez alguien por ahí escuchó y dijo, ay, el sentipensar, ¿no? Y hacen toda una teoría sobre el sentipensar, cuando son conceptos que están, que han estado ahí en nuestra comunicación diaria, en nuestra comunicación eh, cotidiana, ¿no? Entonces, eh, digo, eh, yo creo que conforme vaya pasando como los módulos, las sesiones, pues vamos a tener como... Eh, vamos a ir sintiendo que nuestro corazón va hablando más, ¿no? Y va, y va eh, queriendo como expresarse más, ¿no? Pero eh, en la primera pregunta que hacía sobre la comunicación comunitaria, pues eh, yo creo que es esa herramienta que nos ha también como se ha incorporado a nuestra dinámica para seguir resistiendo, ¿no? Cuando hablabas de, de cómo... Eh, como, eh, como los pueblos, las comunidades, seguimos resistiendo y todo eso, pues sí, pero a costa de mucho dolor también, ¿no? Y de mucho sufrimiento. O sea, el hecho de, de, de seguir resistiendo cultural y lingüísticamente, pues nos ha llevado a un proceso bastante doloroso. Entonces, creo que sí es importante como eh, recuperar eh, el amor como un acto ético, político, ¿no? Este, en todos los contextos. Y. Esto, estos conceptos que, que yo, yo, lo, yo, yo como trato de, de, de ponerlos, de, o sea, de, de pensarlos, de repensarlos y decir, bueno, tal vez recuperar los conceptos propios de, de, de nuestro idioma, de nuestra comunidad, el, el, algo que aquí decimos mucho, el, el tamuk, ¿no? el, el, el cushion tonal, que es ese amor que tú mencionas, pero el, el cuchon tonal es como esa, el dolerse mutuamente, ¿no? la empatía. El, el amor, el, el, el procurarse, ¿no? el, el tamú como una forma de respeto y de, de ver la grandeza no solo de las personas, sino de los animales, de, de, de, de todo lo que eh, forma parte de, de nuestro territorio, de nuestro contexto. ¿no? Entonces, bueno, eh, es todo lo que pues, dice mi mente y mi corazón. <risa> Gracias. Ay, María, muchas gracias. Pues agradezco a tu corazón lo que compartió porque pues es muy importante también para, para esto y además para dar pie un poco para, me ayuda a aclarar, ¿no? Tienes toda la razón y, y, y, y a lo mejor no, no me queda, no, no me doy a explicar o, o, o en, el, en el trabajo, en la marcha vamos a ir pues esto, ¿no? Como compartiendo, pero justamente eh, por un lado en términos conceptuales lo que no se trata justamente es de de llevar, ¿no? Eh, sino más bien nosotras, nosotros que estamos aquí por nuestro propio proceso, incluso histórico, material y todo, estamos aquí compartiendo ahora un espacio, ¿no? Tú tienes ciertos conocimientos que te hacen compartir con los demás y las demás eh, la comunicación comunitaria, ¿no? Definitivamente siempre en contextos diferentes, que eso es... Eh, de las cosas muy importantes a señalar, ¿no? Y, y que va a contrapelo y que vamos a estar trabajando. Por eso, mi esquemita, que eh, este que les mostraba de lo cultural, que es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de, de colonialidad del poder, del saber o defensa del territorio, incluso, que también está de moda, ¿no? Es, es empezarnos, empezar por, por, por nosotros mismos, porque, eh, como es un taller de metodología, eh, principalmente, por eso digo, no. Aquí no se, no se trata de que traduzcamos conceptos, ¿no? Me pasaba mucho hace años, yo pensé que eras de Guatemala, pero qué bueno saber también que estás por Chiapas entonces. Ahí trabajé y justamente trabajaba hace 10 años y empezaba este tema del equilco cejal, ¿no? ¿Y para qué se usó? Pues para, para llevar el tema de los derechos humanos, ¿no? O del territorio. Entonces, pues no funciona tampoco. ¿No? no funciona que la gente esté en su lengua tratando de explicar qué son los derechos humanos y más bien lo que está haciendo es eso, imponer una concepción de derechos humanos utilizando un concepto este, de la lengua como el x lejal que tiene que ver con una forma de vida justo más amplia, ¿no? con la salud, pero más amplia y así me acuerdo. ¿no? <ríe> y bueno, ahora bueno, ya está haciendo está así super, como el ejemplo. ¿No? Entonces, qué pasa se vuelve estático se vuelve como como si eso fuera la receta no, no ¿Y te... además como este yo creo que pienso mucho en, en, en claro ahora que habla sacas lo del ekilkušlehal no lo del eh, buen vivir eh, y cómo está como este concepto eh, usado no para varios fines y, y se ha escrito mucho y cuando eh, yo, yo estaba como haciendo una entrevista con una persona acá en la comunidad y, y salió, ¿no? El Lequilcus Lejal, y, y decía ella, ay, pues es que ahora ya tenemos celulares, ¿no? Y hay señal en, en el pueblo, y ese es nuestro Lequilcus Lejal, ¿no? Todo esto en Tzotzil, en Tzotzil. Este es nuestro Lequilcus Lejal porque ya nos podemos comunicar, ya no hay que ir hasta allá, y ya solo con el teléfono nos hablamos. Y, y después, cuando eh, eh, empieza uno como a interiorizar esos conceptos y decir, ah, bueno, ¿qué significa entonces el Lequilcus Lejal para. Eh, los tzotzilots el talablantes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa desde sus contextos comunitarios? ¿no? Y ahora, pues pareciera que el equilcuch lejal pues es tener una casa de blog y tener este un supercarro y, y tener como dinero y eh, eso es el equilcuch lejal para las comunidades, ¿no? Ya los académicos, los teóricos lo romantizan muchas veces y crean como hay su propia definición de para los pueblos indígenas el leculpuch legal es el buen vivir pero qué es el buen vivir para nosotras nosotros no que estamos dentro de la comunidad no entonces este bueno. Es. Exacto gracias María pues eso eso justo pues súper no para aclarar con todas y todos y compartir ¿no? y abrir el debate incluso y la exp y el diálogo no justamente porque a todos nos ha pasado y y sí, es algo donde no aclaro, eh, eh, no, no, no, no, vamos a llevar conceptos a, a, a los lugares. Vamos a tratar de nosotros como colectivo, pues estar trabajando desde estas propuestas metodológicas, sobre todo, sobre todo, porque cuando hablamos de metodología, estamos metodología, estamos una forma de forma vamos cómo vamos a construir conocimiento. Entonces conocimiento. Entonces uno va uno va la tener nadie responsabilidad. va a va qué hacer, nadie le va a decir qué decir, nadie le va a decir qué, qué tiene que ir a decir qué, ir que no, ¿Me entiendes? O sea, entonces eso es muy importante cuando yo, por eso toda esta historia y por eso los, los cansé con toda esta, esta, esta información que para mí es, y ahí va a estar siempre presente, ¿no? Por eso tienes toda la razón y la comparto porque por algo me presenté y me di mi reseña, no por currículum meritocrático, sino justamente porque... Eh, finalmente, como dices, ¿no? no, yo no hablé de resistencia igual, es un tema que tenemos que igual trabajar, como dices, como algo romántico tampoco, sino como algo que pese al sufrimiento, a la opresión, a la violencia, los pueblos, la gente, la humanidad, hemos sabido o han sabido las culturas nativas más en concreto, no digamos, pero que cada ser tenemos esa capacidad no y que después lo vamos a... A, a, a ver con, con un, este bueno, ya no les adelanto, pero eso, ¿no? Que no, no es que sea idílico ni romántico, sino que son pasos. La decolonialidad son prácticas y son prácticas que incluso duelen. Duelen porque es, es de construirse es dejar tu ego, es dejar lo que te dijeron en la escuela, en tu familia, en, en cómo la salud, en cómo la educación. Y eso es de los que siempre eh, les voy o, o a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante recuperar, que lo que hablemos y compartamos es porque también tenemos la experiencia, algo que en la academia se ha olvidado, ¿no? Por completo. O sea, la gente habla, como dice Semelmano, eh, estamos acostumbrados ya a narrar, a describir, a, a explicar pero no a mirar, no, no a saber qué está ¿no? ¿Qué hay de allá, del otro, de los otros. Y para empezar con mi esquema que les planteé, que, que es primero empezar por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los otros? Porque si no, entonces, para no estar ahí, ¿no? Como, pues, bueno, perdidos y además, no solo perdidos, ¿no? Que está la otra cuestión que yo creo muy problemática y que hay que luchar contra ella, que es esta parte donde... La comodidad, ¿no? Bueno, yo ya estoy, yo ya tengo, yo ya tengo mi sueldo, yo ya, bueno, pues, voy, miro para otro lado y me hago, aunque, ¿qué pasa con la gente que está siguiendo ese sistema de vida, de trabajo, de, sea obrero calificado como un investigador me dijo, por ejemplo, soy obrero calificado? ¿Qué pasa? Pues su vida creativa, su vida emocional, su vida de relaciones afectivas está mal, ¿no? Están enfermos, en fin es esta reflexión en todos los ámbitos ¿no? entonces bueno pues muchas gracias este muchas gracias María que te animaste a compartir porque ya habías dicho acá que no había dudas y qué bueno que no se trata de que haya dudas se trata de que eso de que haya compartir no que haya que haya este como esta disposición a, a, a que te mueva algo y además que te vi tejiendo está súper porque así estamos siempre hacemos otras cosas no bueno pues, pues muchas gracias eh, bueno, rápidamente lo que voy a explicar es que la plataforma ya está abierta y vamos a trabajar cada 15 días, ¿sí? Vamos a ir junto con los módulos cada 15 días, solo que mi sesión de videoconferencia va a ser la primera semana de estos 15 días que iniciaron a esta semana. Por favor, participen en el foro, cualquier duda, pues ahí está Tona, está Lulú, estoy yo, y participen porque eso es algo que vamos a ir retomando todo el tiempo. En 15 días subo las actividades, vamos a ir como, vamos a seguir en esta, en esta profundidad de, de estos autores y de la práctica para luego ya pasar, de la metodología para luego ya pasar con nuestra propia práctica, ¿no? Eso son es como, y entonces, sí que tengan claro que vamos a estar trabajando cada 15 días, cada lunes como ahora 24, se, abre la, este, se suben las actividades y y para que ustedes ahí y una sesión vamos a tener no y la sesión del módulo pues va a ser la segunda semana entonces así para que por si tenían dudas en esa dinámica así va a ser eh, para que estén al pendiente y puedan ahí subir eh, por favor es muy importante que no dejen al final como que voy a hacer esto yo por eso voy a subir cada 15 días las actividades para que no vayan ahí a perderse en otros lados y vayamos haciendo las actividades, prometo que, que va a ser algo muy así conciso. También, por favor, si alguien tiene una sugerencia, propuesta, duda, como en este caso de María o de Daniel, o de alguien, oye, yo me gustaría proponer este tema o me gustaría saber sobre este, en este contexto, claro, no de la metodología o de la investigación, acción o de la educación popular, o de, la, de lo teórico también, para aportar, por ejemplo, para compartir, pues bienvenidos, ¿no? Recuerden que es un, un espacio colectivo de construcción, pero que, que bueno, tenemos que construir algo, ¿va? Ya, Aunque sea una chosita. Pues muchas gracias, Lulú. Yo, por mi parte, pues es todo por ahora, porque ya me pasé siete minutos, de hecho quería menos, pero gracias por, por sus aportaciones. Gracias, Lulú, ya, te paso y nos encontramos en la plataforma. Pues, gracias, Ileana. Gracias a todas y a todos que estuvimos aquí el día de hoy. Pues lo finalizamos. Este, cualquier duda, pues ya saben, me, me mandan un mensajito. Cualquier sugerencia también. Y nos vemos el próximo jueves para el segundo, la segunda sesión de, del primer módulo. Y pues nada, les agradecemos mucho que, que estén aquí, que hayan participado. Hace muchísimo gusto saludarles y sí, saludos a Chiapas, Guatemala, Nicaragua. Gracias. Bueno, pues cuídense y nos vemos pronto la siguiente semana.